hemos podido recorrer un poco las instalaciones del club, agradecemos enormemente al presidente del club por facilitar la, las instalaciones para que podamos desarrollar act esta actividad que hace eh, varios meses que se viene desarrollando en toda el, la provincia de Santa Fe y hoy estamos aquí entregando las medallas para cada uno de los juegos que, que se han llevado adelante, más de 850 chicos y chicas que están participando de algún deporte eh, y bueno, contentos de que de que sea un día hermoso, donde bueno también hay cada uno de los de las áreas, de los ministerios de la provincia ha puesto su stand y hay juegos lúdicos, este, bueno, para generar un poco y mejorar la convivencia entre todos los chicos y chicas. Y estos son los clasificatorios para el juego de Evita, donde también más de mil chicos van a, a participar de la provincia de Santa Fe, así que estamos orgullosos de nuestros deportistas, de la participación que hubo después de dos años de pandemia, que podamos tener hoy esta cantidad de chicos, la verdad que nos enorgullece, eh, y también este, nuestras felicitaciones a todos eh, los que hicieron posible eh, est esto, ¿no? En todas las las federaciones, los clubes, las escuelas, eh, el Ministerio de Educación, obviamente, con todos los profes que, que llevaron adelante esto durante muchos meses para que hoy podamos coronarlo eh, y entregar las medallas a cada uno de los deportistas que ha triunfado, más allá de que está el que gana, está el que pierde, pero lo, lo importante es la convivencia que se ha generado y, y bueno, inculcar el tema del deporte en todos nuestros niños, niñas y, y adolescentes. Después de muchos meses de trabajo con todos los profesores, con todos los, los clubes de la provincia, con escuelas también que se inscribieron en el programa, que más de mil chicos de, de santafesinos de, de muchísimas localidades, de todas las localidades, eh, compitieron, empezaron a participar en la en primera instancia que fue en el mes de abril, y bueno, ahora ya un poco nostálgico porque llegamos a las etapas finales. Hoy es la premiación y después esto es eh, un pasaporte para los Juegos Vita, ¿verdad? Hoy es el, la primer final, el cierre de los deportes que están acá, es el, el cierre también de, de la participación de muchos de ellos, obviamente que también la premiación de aquellos que ganaron su pase a, a, a los Juegos Evita en Mar del Plata, pero también hemos pensado un, un evento también para que ellos puedan vivir el deporte de otra manera, que se entusiasmen, que se motiven y bueno, eh, el el objetivo final, el punto final, es aquello seguramente para ellas ir a la ciudad de Mar del Plata, a representar a la delegación Santa Fecina, pero para nosotros es que vivan el deporte y que el año que viene tengamos más inscriptos.